Bienvenidos a un nuevo vídeo de Armaga FX. En esta ocasión vamos a hablar sobre Apex Trader, una de las empresas de fondeo que más hype está generando últimamente entre los traders retail. Así que desde Armaga pensamos que es una oportunidad perfecta para poder hacer una review y poder poner eh, los puntos positivos y los puntos negativos de esta empresa de fondeo y qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de escoger una empresa de fondeo que se adapte a tu operativa y a tus intereses. Así que sin más, espero que este vídeo te aporte valor, así que vamos con el contenido. Bueno, lo primero comentaros que personalmente estoy probando esta empresa de fondero, pero obviamente todavía no he realizado ninguna retirada. Algo que sería importante o interesante, eh, pues si alguno de vosotros... Eh, ha conseguido o ha logrado hacer alguna retirada que me lo dejara abajo saber en los comentarios pues bueno, siempre esto eh, pues es un puntito más a favor en cuanto a confianza a la hora de escoger una empresa de fondeo. Igualmente he hecho un estudio bastante profundo, eh, he podido eh, ver comentarios en comunidades, comunidades de traders, incluso en reseñas dentro de la propia empresa y, y demás, y me ha parecido todo bastante normal, eh, y de hecho eh, podría resaltar la, la Apex Trader como una de las empresas de fondeo que mejor hablan sus usuarios, ¿vale? Eh, igualmente esto no quiere decir nada, así que bueno, eh, personalmente estoy dentro del proceso de, de evaluación de una cuenta de 25k, y cuando logre poder hacer la primera retirada, seréis los primeros en, en saberlo, porque esto es importante. ¿Por qué he decidido realizar un review sobre Apex Trader y no de otra empresa? Bueno, lo que más llama la atención, obviamente, son los precios. Pero esta diferencia no está en sus cuentas habituales, sino más bien en los descuentos que suelen hacer de forma mensual, que suelen os tirar a un 80% de descuento. Esto no lo tiene ninguna otra empresa y me parece bastante interesante, puesto que una cuenta de 25K, que es la que estoy probando... Eh, pues se te queda básicamente en 29 dólares, eh, esto pues me, me voló la cabeza cuando lo vi, porque hoy en día si decides contratar una Data con Rhythmic o con cualquier otra empresa como CQG, por ejemplo, eh, ya te están eh, cobrando eh, este, este precio por, por tener la data original y oficial, ¿no? Por así decirlo, simplemente por el hecho de contratar una cuenta de 25K ya tenéis acceso a una data oficial de Rhythmic y eh, por el mismo precio que si sí, la contratarías en un broker. Esto ya es un punto a favor. Eh, por supuesto el descuento es de por vida que lo hace todavía mucho más interesante y la siguiente ventaja pues obviamente sería eh, pues aquellos traders que están empezando o comenzando de hecho se me viene a la mente siempre los alumnos de Armada FX y uno de los consejos que siempre les doy pues es bueno seguir primero ese proceso de aprendizaje en cuenta demo durante unos meses eh, a veces eh, pedimos un mínimo de 100 operaciones incluso pues tener eh, unas estadísticas bastante interesantes para luego ya dar el paso no a real sino un paso intermedio entre el demo y real que suele ser en cuentas de fondeo vale es como un como decía un paso intermedio que te puede eh, ayudar muchísimo para eh, terminar operando con tu cuenta real no es el primer pacto impacto de emociones con el mercado primera toma de sensaciones con, con el mercado real etcétera etcétera y aparte es como un escalón más no la motivación de poder entrar eh, para operar apalancado sobre capital de terceros eh, qué mejor forma que si estás dentro de este proceso eh, pues que una prueba de evaluación te cueste 29 dólares y que eh, pues si fallas, que es lo más normal, y que vas a equivocarte, que es lo más normal después de venir de, una peri de un periodo de demo pues que este stop, como yo le suelo decir a mis alumnos eh, no sea muy elevado, ¿no? estamos hablando de otras empresas como Entry Trade o Uprofit en las que una cuenta de 25k eh, pues vienes estando más o menos de 120 dólares, ¿vale? así que, fijaros, ¿no? Eh, el estar renovando todos los meses 120 dólares puede suponer al cabo de un año pues eh, básicamente lo que es una cuenta de microfuturos, ¿no? Entonces, pues fijaros la gran diferencia, ¿no? Si contratas una cuenta de 25K en Apex y te cuesta 29 dólares eh, y te tiras un año para poder sacarla, estamos hablando de que te estarías gastando en torno a unos 300, 300 y pico dólares en todo el año, ¿vale? Y tendrías a cambio además una data eh, como Rhythmic eh, original, ¿no? Y no tener que estar usando esas datas gratuitas que ya sabéis que para Lord of flow suelen fallar muchísimo. Todo esto os lo cuento porque yo tengo cuenta eh, real con AMP y estoy pagando alrededor de unos 30 dólares de forma mensual con el paquete CME, ¿vale? Que no es el completo. Y que, pues, para que podáis comparar, básicamente es el mismo precio que nos va a costar una, una cuenta de fondeo. Y aquí muchos me preguntaréis, y Miguel, ¿por qué no será mejor mmm, abrirse una cuenta en el broker y contratar la, la data real? Pues, como decía antes, ¿no? Aparte de todo el tiempo que conlleva la gestión de papeleo y abrirte una cuenta en un broker, vas a tener que fondear esta cuenta y encima, eh, pues, aunque tengas data real con Rhythmic, estarías operando una cuenta demo, ¿vale? Sin embargo, pues con Apex te ahorras todo este papeleo y básicamente desde que realizas el pago en 10-15 minutos tienes los credenciales y estás operando el mercado con una data real de RITMIC, ¿vale? O sea, fijaros la gran diferencia, que encima estarías operando una cuenta de fondeo y optando, si pasas esta prueba, a operar eh, apalancado sobre capitales de, eh, de tercero, ¿no? Que es algo muy interesante. Bueno, no es todo oro lo que reluce, así que vamos a entrar al detalle en las reglas y en todo lo que conlleva a esta empresa de fondeo para que podáis vosotros eh, por vosotros mismos tomar la mejor decisión. Bien, cosas nuevas que tiene esta empresa de fondeo que no hemos visto en otras empresas de fondeo y que llaman la atención. Bien, tenéis la posibilidad de con un mismo usuario operar hasta 20 cuentas de forma de simultánea. Sí, sí, habéis oído bien, 20 cuentas de forma simultánea. ¿Y para qué queremos 20 cuentas de forma simultánea, Miguel? Pues bien, hay plataformas, nosotros operamos con ATAS, que tienen una herramienta Portfolio y vais a poder replicar la misma operación en distintas cuentas. Esto os ayuda para tener una gestión del riesgo adecuada, vale, diversificada en 20 cuentas. vale. Esto, pues en el futuro, si lo gestionáis bien os puede eh, traer un rendimiento de forma mmm, recurrente mucho más elevado que si operas con una cuenta, obviamente, ¿vale? Aquí deciros varias cosas. La herramienta porfolio en ATAS a mí personalmente me ha dado problemas en el pasado, así que no la recomiendo si no sabes usarla de forma correcta porque eh, incluso los propios desarrolladores de ATAS ya han comentado que están trabajando en arreglar eh, esas irregularidades que tiene la, la herramienta. Y luego, eh, pues por otro lado... Si conseguís pasar las 20 cuentas, que puede ser, eh, tenéis que pagar unos costes sobre la data real una vez que os la dan, ¿vale? Y la cantidad, la cantidad que luego vais a ver un poco más o menos qué se paga por cada cuenta eh, una vez que ya eh, pasas la prueba y empiezas a operar en real con ellos. Porque, eh, bueno, tenemos eh, un caso muy cercano dentro de nuestra academia de un alumno que ha sacado eh, bastantes cuentas y le ha tocado desembolsar, pues de golpe, una cantidad interesante. Así que, bueno, lo dejo ahí para aquellos que estéis interesados en esta opción que sepáis que se puede hacer con Apex Trade. Tienen también la regla del Drawdown. Bueno, esto no es nuevo, ya sabéis que la mayoría de empresas tienen el, eh, esta regla, mata traders Te voy a dejar por aquí arriba... Un review que hicimos sobre, sobre esta regla hace ya un par de años, Eric y yo, eh, donde es, vamos más al grano sobre qué medidas tomar para no caer en, en la trampa de, del drawdown, pero sobre todo me gustaría eh, especificar que es un eh, drawdown que te va siguiendo a medida que tienes operaciones abiertas. ¿no? Es un drawdown como se le suele llamar sobre el beneficio potencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú subes una operación a 200, 300, 400 dólares de beneficio, pero la operación se te da la vuelta antes de que cierres la entrada y termina en break-even, que sepas que ese recorrido que hiciste con la operación abierta está contando para ese drawdown. ¿vale? Y muchos traders acaban perdiendo las pruebas por cometer este tipo de errores. Así que mucho cuidado con dejar correr las operaciones si luego no eres capaz de hacer un trailing drawdown, que sería uno de los parámetros que podéis usar para eh, arreglar o optimizar esta regla, que puede ser algo compleja de entender. Interesante que no tiene regla de las noticias, se puede pasar una prueba tan solo en 7 días operados si consigues llegar al profit y no tiene escalonado de contratos, algo que también es muy interesante. En otras empresas de fondeo, si te equivocas al poner la cantidad de contratos eh, que te permite la cuenta que has contratado, estás directamente eliminado. Aquí no solamente no te eliminan, sino que eh, pues te, te dejan dentro de los contratos que te permite la cuenta que has contratado, poder operarlos del tirón. Ojo y mucho cuidado, ¿vale? Punto negativo que veo en esta parte. Si operas, eh, me parece que la 25K te permite operar con cuatro contratos, imaginaros el riesgo que estáis asumiendo si decidís usar los cuatro contratos, ¿no? Pues la probabilidad de que acabéis tocando el drawdown o o incumpliendo alguna de las reglas en cuanto al riesgo, pues es muy, muy elevado. Así que juegan también un poco con eso, ¿vale? No caigáis en la trampa e ir lo menos apalancado posible. Yo a mis alumnos les recomiendo que no arriesguen más de un 5 o un 6% por operación. Así que utilizar los microlotes si decidís eh, utilizar cuentas pequeñas, ¿no? Es mi consejo eh, pues para tener un drawdown dentro de lo que cabe sano, ¿vale? En una cuenta eh, personal, un 5 o un 6% de riesgo por operación ya me parece muy elevado, demasiado elevado, pero en estas cuentas de fondeo eh, pues no, no nos queda otra si queremos eh, pues no estar eternizándonos a la hora de sacar las pruebas. Bien, hemos visto hasta aquí las reglas y los consejos que os puedo dar en cuanto a las cuentas que nos ofrece Apex y... Eh, de qué manera poder esquivar o eh, reducir el riesgo de que no caigáis en ninguna de las trampas que hemos comentado antes. Un pequeño paréntesis antes de que sigas con el vídeo de Miguel. Perdóname por, por interrumpir. Es que solo quería avisarte de que próximamente vamos a hacer una masterclass gratuita a la que te quiero invitar. Y ya que estás viendo este vídeo, doy por hecho de que te interesa el tema de las cuentas de fondeo. En esta clase explicaré una estrategia bastante sencilla, pero que a la vez tiene un gran porcentaje de aciertos, eh, que te puede venir muy bien por si quieres respetar una de las reglas más difíciles de las cuentas de fondeo, de la verdadera regla mata traders, como la llamamos nosotros, eh, la regla del drawdown. Nos centraremos principalmente en el uso de dos indicadores de volumen que yo utilizo en mi operativa todos los días. Todo esto, por supuesto, con casos prácticos. Si te gustaría participar, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Y nada, espero verte dentro. Ahora vamos a ver qué ocurre después de pasar la prueba, ¿no? Una vez que ya hemos llegado al target, una vez que lo hemos hecho sin eh, tocar ninguna de las reglas que nos imponen, eh, a partir de ahí tenemos un gasto, que sería el único gasto que tenemos que afrontar para operar el mercado en real. Una vez pasada la evaluación, como comento, este pago mensual, eh, bueno, hay dos opciones. Primero, puedes hacer un pago de por vida, ¿vale? En el que efectivamente tú pagas para una cuenta de 25K, eh, pues 130 dólares y tendrías la data, ¿vale? Este es el gasto eh, por la data y no tendrías que eh, realizar ningún eh, pago más. O puedes optar por la opción de pagar 85 dólares mensuales de forma recurrente en forma de, de, de data. ¿no? Sinceramente creo que merece más la pena hacer el pago inicial de 130 dólares porque eh, podemos tener en cuenta de que podemos estar meses con la cuenta real y obviamente pues, podrías eh, ahorrarte mucho dinero. Sin embargo, eh, si decides escoger la opción de pagar 85 dólares de todos los meses y pierdes la cuenta en el primer mes, pues obviamente estarías eh, ahorrándote un pequeño dinero, pero si hemos decidido sacar una cuenta es para intentar por lo menos mantenerla en el tiempo. Con lo cual, me, yo personalmente pienso que la mejor opción es pagar los 130 eh, dólares. Algo que me parece también muy interesante y que no tiene ninguna otra empresa, y se están empezando a desmarcar con muchas cosas eh, con sus competidores, es el tema de los retiros. ¿vale? Hasta los primeros 25.000 dólares, ¿vale? el trader tiene la posibilidad de retirar el 100% de sus ganancias, ¿vale? Esto no ocurre en ninguna otra empresa de fondeo, lo cual lo hace muy atractivo. A partir de estos 25.000 dólares, la empresa de fondeo se quedaría con el 10% de tus beneficios y tú te quedarías como trader el 90%, lo que está increíblemente bien, ¿vale? Igualmente, para llegar a un beneficio de 25.000 dólares, pues <ríe> vais a estar mucho tiempo, pero eh, ahí queda esa mm, posibilidad y que me parece que es algo bastante atractivo como decía antes. Vais a tener un máximo de dos retiros de forma mensual y tenéis que operar al menos 10 días distintos en mercados antes de poder solicitar este retiro. Muy importante esto porque que nadie piense que eh, pues al día siguiente de hacer un un profit vas a poder hacer un retiro a tu cuenta. No, para, de eso nada. Eh, ya os digo, 10 días operados para poder eh, solicitar un, un retiro y solamente un máximo de dos al mes. La cantidad mínima de retiro es de mil dólares, pero vas a tener que acumular un colchón, ¿vale? Antes de poder retirarlos y este colchón va a depender de la cuenta que hayas escogido, ¿vale? Ahora aquí estáis viendo una tabla en la que, eh, pues en función de la cuenta que hayáis escogido, vais a tener que acumular un mínimo de monto para poder retirar esos mil dólares eh, que, es, como decía antes, es el retiro eh, mínimo. Por ejemplo, eh, ponemos el caso de una cuenta de 100K. Una cuenta de 100K os van a pedir eh, acumular eh, pues 3100 dólares para poder retirar, aunque sea, 1000 dólares, ¿vale? El retiro máximo en esta cuenta de 100k es de 2.500, ¿vale? Son datos que vais a tener que tener en cuenta a la hora de realizar eh, retiros. Con esta empresa de fondeo también os tengo que comentar que permiten retirar el colchón vale, del drawdown, pero no es algo que os aconseje. Aquí viene otra de las trampas o puntos negativos con este tipo de reglas. Es decir, eh, imaginaros que tenéis una cuenta de 25.000 dólares, y eh, la habéis subido a 26.600, ¿vale? A partir de aquí ya sí vais a poder realizar un retiro. Si retiráis los 1.600 dólares que habéis logrado, eh, os coméis todo el colchón y, obviamente, cuando volváis al mercado a operar, si os salta un stop, el drawdown os habrá comido y estáis fuera. Así que mucho cuidado también con el tema de los retiros y si queréis mantener en el tiempo una cuenta real con Apex, pues eh, lo mejor es no tocar el colchón, incrementar nuestro capital y hacer retiros que no comprometan a que toquemos en el futuro el drawdown. Vale, voy al último punto eh, que me parece sobre todo el más importante. ¿Qué cuenta escoger? ¿Vale? Eh, teniendo en cuenta pues, los objetivos y teniendo en cuenta el drawdown de cada eh, cuenta. Me parece muy interesante que no todas las cuentas ¿vale? tienen el mismo objetivo o no es tan fácil de sacarlas. De hecho, si vamos a la cuenta... Fijaros cómo si escogemos una cuenta de 25K va a ser mucho más fácil de sacar que si escogemos una de 50K. ¿vale? Esto pasa en todas las empresas de fondeo, pero es algo que no se habla mucho en las redes y que yo eh, pues, con mis alumnos lo, lo, lo, lo, intento hacérselo ver... Y es que, por ejemplo, para sacar una cuenta de 25K tienes que llegar a un eh, target de 1.500 y tu drawdown es de 1.500. Podríamos decir que estamos en paridad 1 a 1, ¿vale? Arriesgas, 500, o sea, mil, arriesgas 1.500 para obtener 1.500, ¿vale? Sin embargo, eh, si vamos a la de 50K nos vamos a dar cuenta de que ya hay una descompensación entre el riesgo, ¿vale? De 2.500 al profit que es eh, 3.000, ¿vale? Nuestro target, nos piden más target de el que tenemos en nuestra cuenta, ¿vale? Y esto va a irse incrementando a medida que van subiendo las cuentas, ¿vale? Fijaros esta de 100k, que es la, eh, me parece, más complicada de sacar, porque con una cuenta de 3.000 nos van a pedir hacer eh, 6.000 dólares, lo que estaríamos hablando un 200%, de rentabilidad de nuestra cuenta, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque, eh, obviamente, nadie se fija en ello y para mí eh, es, algo, es algo que es eh, fundamental, ¿vale? Mientras que en cuentas nos están pidiendo un 100% para llegar a nuestro beneficio, hay otras que nos están pidiendo el doble, un 200%. Así que bueno, espero que este dato que os acabo de dar eh, os ayude a la hora de escoger la mejor opción. vale. No digo que tengáis que escoger la de 25K, sino que tengáis en cuenta eh, pues este tipo de cosas vale, a la hora de, de escogerla. Bueno, llegamos al final del vídeo. Eh, me gustaría saber vuestra opinión, si os ha gustado el contenido, si os ha aportado valor, si ya conocíais esta empresa de fondeo, incluso si habéis eh, logrado eh, hacer alguna retirada. Bajo mi punto de vista, me parece una opción súper interesante si eres un trader que está en formación para dar un salto de demo a cuenta de fondeo. Como decía antes, ese punto intermedio entre demo y cuenta real me parece una opción súper interesante. Pero también lo es si eres ya un trader que eh, eres profesional y tienes tu cuenta real. ¿Por qué? Porque con este tipo de cuentas pues oye, bajo un precio bastante económico, vas a tener la opción de poder operar eh, con cuentas simultáneas. Así que, como podéis ver, el tema de las cuentas de fondeo me sigue pareciendo muy atractivo, sobre todo con este tipo de precios y, y con estas facilidades que, que, que están últimamente saliendo con estas cuentas, con estas empresas nuevas. Antes de cerrar, me gustaría comentaros, que voy a dejar el enlace de la descripción, un código de partner para que podáis tener el descuento en las cuentas de fondeo es una forma que tenéis de agradecer el contenido que os traemos y seguir aportando contenido de valor dentro de, de este canal y bueno sinceramente no creo que saquemos mucho rendimiento con este tipo de, de códigos pero bueno se me ocurre que con todo lo que saquemos podamos en el futuro eh, pues sortear una, una cuenta de fondeo para alguno de vosotros o incluso en el próximo vídeo eh, poder hacerlo. Así que bueno, eh, simplemente quería dejarlo saber que para nosotros esto no es ningún ingreso, de hecho no hemos hablado directamente con ellos, tienen en su propia página para que podáis registrar o sacar este código como partner y pues simplemente quería eh, comentároslo para que lo supierais, lo tenéis abajo en la descripción. Sin más, espero que os haya gustado esta review sobre Apex Trader, os leo atentamente abajo en los comentarios, os dejo por aquí dos vídeos eh, de nuestro canal que seguramente sean de vuestro interés y nos vemos en el siguiente vídeo.